Nos dicen muchas cosas, hay abundante información, la educación, esta educación de las escuelas está al alcance de todos, sin embargo, lo que realmente importa saber, lo que realmente importa aprender es eh, aprender a vivir. Y esto para nosotros supone un proceso de triple, o, por lo, o incluso a cuatro niveles contigo mismo, imprescindible conocerse, con los demás, imprescindible saberse llevar bien con los demás, con la naturaleza, con la madre tierra, aprender a vivir sin destruir y con lo que podríamos llamar eh, la instancia multidimensional, eso que no vemos ocularmente y que también existe. Aprender a vivir supone entonces ese proceso de ir eh, descubriendo todo lo que necesitamos saber para preservar la armonía y para que nuestra vida pueda fluir. Esa es la clave, la palabra fundamental, fluir, así como el agua, como el río, indetenible en ese proceso de compartir, de dar y recibir el círculo sagrado, de la reciprocidad que nos permite vivir de una manera conectada, interconectada, interrelacionada, armónica, equilibrada, pero en un dinamismo que va ordenándose, desorganizándose, desordenándose y volviendo a organizarse. Es un proceso dinámico, creativo, creador, que no está en manos de nadie en particular, pero que pues eh, incluye todo y de todo, desde lo que no vemos hasta lo que nos parece tan grande como el universo. Considéralo, son cuatro niveles, contigo, con nosotros, con la naturaleza y con el mundo invisible. Aprender a vivir es el deber de todos nosotros. Gracias, hasta mañana.